Hola, te doy la bienvenida al primer video de nuestra serie. En este video conocerás un poco sobre el funcionamiento de las principales herramientas que utilizaremos en el curso. Hoy nos enfocaremos en la herramienta MATLAB. MATLAB, que es la abreviación de Matrix Laboratory, es una herramienta que te permite desarrollar algoritmos, hacer análisis de datos, visualizaciones y cálculos numéricos. Permite realizar aplicaciones en diversos campos, por ejemplo, en el campo de las comunicaciones, MATLAB permite trabajar con telefonía fija y móvil. En el campo aeroespacial y de defensa, permite trabajar en sistemas con radar, unidades de seguimiento y rastreo, aviónica, modelado y control de sistemas de potencia y guiado, y navegación y control. En el campo de la automoción, Posibilita aplicaciones para trabajar en la ingeniería de control, sistemas de suspensión y diseños de bloques de embrague. El campo de las finanzas cuantitativas puede utilizarse como un entorno de cálculo para análisis de datos, para la valoración y análisis de opciones e instrumentos financieros, para la optimización de carteras y análisis de riesgos y para el desarrollo de modelos y su validación. Asimismo, materias como la estadística, el álgebra lineal, el análisis matemático, el análisis numérico, el análisis de series temporales, las bases de datos y la geometría se encuentran en el módulo básico de MATLAB. Ahora vamos a conocer la interfaz de MATLAB. Antes de empezar debes tener acceso a la aplicación, ya sea descargando la versión gratuita de prueba o usándolo en la versión que hay disponible online. Para esto puedes buscar alguna de las dos opciones en Internet o puedes ingresar a esta página. ¡Listo! Ahora que tenemos la aplicación... Voy a comenzar explicándote las partes que componen la interfaz. Lo primero que observarás son las pestañas. Hay tres pestañas principales, Home, Plot y Apps. Dentro de la pestaña Home están las opciones para importar datos, para crear o abrir un script. Un script es un archivo que contiene varias líneas secuenciales de comandos. Dentro de la pestaña Plot te aparecerán... Varias opciones de gráficas para las variables que tú quieras observar. Y en la pestaña de Apps te aparecerán todas las aplicaciones de MATLAB que tengas descargadas. Ahora vamos a seleccionar crear un script para que puedas observar cuáles son las nuevas pestañas que aparecen. La primera pestaña que aparece es Editor. En esta también te aparecerán las opciones de abrir un archivo o de guardar el que ya creaste podrás poner sangrías o espacios para que tu código sea más fácil de entender podrás convertir parte de tu código en comentarios y podrás correr tu código completo o por secciones las otras pestañas que aparecen son publish que permite publicar tu código y view que modifica el orden de todas las partes de la interfaz ahora continuando con las demás partes de la interfaz Está la Command Window, donde se pueden ver las entradas y salidas. Está también el Workspace, que es el espacio de almacenamiento temporal y de visualización de las variables. Está el Command History, que es el registro de comandos recientes, es decir, por fecha. Y está el Current Folder, que es la carpeta que contiene todos los archivos disponibles. ¡Listo! Ahora te hablaré acerca de algunos comandos generales, que es importante que conozcas, así como de algunas características para que hagas bien tu código. Dentro de los comandos generales está ans, que significa respuesta, clear all, que permite que borres las variables del workspace, clc, que permite que borres todo lo que está en command window, close all, que permite que cierres todas las pestañas que hayas abierto. Ahora, hablándote de algunas características en Matlab, cuando tú deseas comentar tu código, debes usar el símbolo de porcentaje. Y si quieres dividir ese código por secciones, debes utilizar dos símbolos de porcentaje. Por otro lado, puedes dejar el final de cada línea de tu código sin punto y coma si deseas que todas las variables y cosas que estás creando aparezcan en el comando window. Pero, de no ser así, si tú no quieres que aparezcan, debes poner el punto coma al final de la línea del código. Y bueno, este fue un pequeño resumen para que conocieras una herramienta tan increíble como MATLAB. Igual, si quieres saber mucho más, te invito a que indagues en esta página. Asimismo, te invito a seguir conectado con esta serie de videos, para que apliques algunas de las cosas que ya te he explicado.